Amigos de este espacio debate nosotros continuando con esta producción del día de hoy. Desde principios de semana le hemos estado diciendo a todos ustedes que hemos dedicado de manera muy especial esta producción de cada día a lo que ha sido ese legado, esa orientación que nos dejó don Mario Rivadulla y ese compromiso de poder continuar con su ejemplo y lo que fue su trayectoria en el periodismo y la comunicación en República Dominicana. En estos momentos yo voy a hacer contacto con uno de esos hombres que fue su amigo que compartió con él muchas actividades y lucha en favor de la seguridad social, pero de manera muy especial en los mejores intereses de la República Dominicana y su siempre entrañable y amada Cuba que él llevó en su corazón Don Mario Rivadulla. Me refiero precisamente a Don Arizmendi Díaz Santana, con quien vamos a conversar. Muchas gracias, Robert. Para mí es un placer eh, darle continuidad a la relación que hace muchos años iniciamos con don Mario eh, a través de, de su cortesía, de su amabilidad y además eh, poder eh, hacer algunas pequeñas eh, reseñas sobre las relaciones que sostuvimos en términos profesionales en torno a la seguridad social, a los derechos humanos, a la paz mundial y a temas de esa naturaleza. Don Arisbendi, usted habla de un tema que yo sé que es de interés para todos, el tema de la seguridad social, esa relación que usted mantuvo con don Mario Rivadulla. Si nos puede contar un poco de esa parte, por favor. Bueno, a don Mario yo lo conocí desde los inicios de los trabajos para elaborar el proyecto de ley unificado, como se llamó originalmente, que dio como resultado la ley de seguridad social. Como comprenderán los amigos que nos escuchan, eh, esa ley fue una iniciativa del Senado de la República eh, en los finales del siglo pasado, de 1998. Recuerden que en ese periodo, eh, por primera vez en la historia dominicana, eh, los diputados y senadores se eligieron sin el famoso principio de arrastre, porque hubo una modificación de la Constitución a raíz de la crisis de las elecciones con eh, eh, Balaguer, etcétera, donde se estableció que los diputados y senadores serían eh, electos en periodos no. diferentes a la presidencia de la República. Por lo tanto, en el 1998 hubo una elección de diputados y senadores a nivel nacional, Sí. La gran mayoría de esos diputados y senadores, por razones de requerimiento de la población, la gran mayoría tomó como punto principal de su oferta electoral en su provincia la seguridad social, precisamente. Sí. De modo que cuando se produjo eh, eh, los resultados y se constituyó ese nuevo Senado y Cámara de Diputados, ese nuevo Congreso Nacional en el país, todos eh, apuntaron a darle la máxima prioridad al eh, desarrollar un sistema dominicano de seguridad social. Y en, ese, en ese momento, el Senado de la República, eh, presidido por Ramón Albuquerque, eh, creó una comisión permanente de seguridad social al frente de la cual puso al licenciado Iván Rondón Sánchez. Y a ella se agregaron como algunos 12, 12 senadores, porque todos estaban comprometidos en sus diferentes provincias en impulsar la ley de seguridad social. Eh, en ese entonces ya yo comencé a, a conocer y a tratar a don Mario eh, Rivadulla eh, y comenzamos a hablar sobre la seguridad social en, en Cuba, en España, en otros países, etc., sus ideas iniciales y algunas referencias bibliográficas etcétera me fueron a mí de mucha utilidad aparte de que ya yo tenía estudios especializados en seguridad social en España etcétera entonces el resultado fue que se logró con, combinar cuatro estudios que existían en ese momento para sobre, sobre, sobre, lograr integrarlo en un sistema de seguridad social había un estudio que había preparado el gobierno de Leonel Fernández, llamado a, eh, Ley de Bases, preparado por un organismo tripartita con la ayuda de la Organización Internacional del Trabajo. Un segundo estudio o propuesta que había hecho la doctora Milagro Ortiz Bosch sobre las estancias infantiles, uh -huh. un ter una tercera propuesta congresional que había presentado eh, Rafael Abinader, en ese entonces senador de la República, y el padre del hoy presidente Luis Abinader. Y un cuarto que había preparado en el periodo en que se eligieron los nuevos senadores y que tomaron posesión, en ese periodo un grupo de senadores del Acuerdo de, de, de Santiago había preparado también un proyecto de seguridad social. De modo que cuando a mí me llaman, yo estoy trabajando en El Salvador para Centroamérica eh, en los temas de salud y seguridad social. Y cuando me llaman, nos encontramos que hay cuatro proyectos distintos, ninguno de los cuales reúne todas las condiciones como para someterlo formalmente al Congreso Nacional. En ese momento es que yo sugiero que se cree, se, se cree una comisión técnica para estudiar cada uno de los proyectos, ver qué aspecto positivo tenía cada uno de ellos y tratar de articularlo como una forma de ganar la mayor aprobación y aceptación posible. Y repito, en esa, desde ese momento ya, eh, don Mario, que estaba siempre muy activo en los medios de comunicación, en sus diferentes labores eh, profesionales, eh, comenzó a acercarse a interesarse por el tema. Ok. Ese acercamiento que hace don Mario ya interesado en el tema y como bien usted ha dicho, con la experiencia que él venía arrastrando tal vez de Cuba y de otros países, ¿de qué manera le fue útil o pudo ser partícipe de usted poder continuar con ese interés de ese proyecto de ley de seguridad social en nuestro país, don Arizmendi? Bueno, mira, lo más útil y lo más importante y trascendente de, de ese consejo de don Mario en esa época fue que él siempre apoyó e insistió en que la seguridad social tenía que ser para todos los dominicanos. Acuérdate que en ese entonces lo que primaba era un seguro social que apenas protegía a una parte de los trabajadores asalariados. En algunos casos ni siquiera protegía a la mujer, al, al cónyuge, ni mucho menos a los hijos. Entonces... Era un salto cualitativo importante que queríamos dar en ese sentido de pasar de un seguro social minúsculo vinculado a un derecho laboral estrecho, excluyente, una hechura de la era de Trujillo a un sistema de seguridad social como lo proclamó las Naciones Unidas en su declaración universal que pretendía incorporar a todos los dominicanos y las dominicanas al nuevo sistema. Y desde luego, esas eran ideas muy nuevas, muy innovadoras en la República Dominicana y contar con la experiencia de Don Mario Internacional y con todo su, su entusiasmo fue de gran ayuda. Porque no eh, es bueno que tú sepas, eh, Robert, que hubo que hacer un gran esfuerzo al principio para convencer a la gente de que en el nuevo sistema tenían que estar incluidos todos los dominicanos, incluyendo a las familias más pobres y vulnerables. Porque al principio lo que se pensaba era simplemente eh, trabajar alrededor de los de los asalariados de la República Dominicana. Por lo tanto, en lo que más apoyó él y aconsejó es que fuéramos pensando en lo grande, en una, un sistema que abarcara el 100 de los ciudadanos y de los residentes en el país. Ok, don una interesante óptica desde el interés, y eso siempre manifestaron por don Mario Rivadulla, el interés de poder, que todos sean beneficiados de manera general e igual. Ahora, don Arizmendi, usted con su conocimiento, a partir de ahí, la recesión del Congreso, de los demás sectores implicados en este proceso de modificación de esta ley de seguridad social, ¿cuál fue la receptividad de ello, don Arizmendi? Bueno, la receptividad fue total, por la característica que te estoy señalando, eh, como la mayoría de los senadores y de los diputados le propusieron a la población en general, en sus provincias respectivas, un sistema de protección social, eh, no fue difícil lograr eh, avanzar en ese sentido. Porque incluso, por ejemplo, el proyecto de Milagro Ortiz Vos iba orientado a proteger a todas las madres que tuvieran niños pequeños y que tienen que reincorporarse al trabajo con la ayuda de las estancias infantiles. Y el proyecto de Rafael Abinader también iba orientado a proteger a todas las mujeres. Eh, eh, eh, el proyecto hablaba de viudas, eh, madres solteras, eh, eh, con muchos hijos independientemente de que fueran trabajadoras asalariadas, de que fueran desempleadas, que fueran indigentes ya eso sí. introducía el concepto de universalidad en la propuesta del sistema y desde luego hay que reconocer también que tampoco se oponía ni Leonel Fernández siendo presidente de la república, ni, ni tampoco los otros partidos políticos el problema podía aparecer y apareció un poquito más adelante en términos de buscar los fondos para el financiamiento de Caben todos en el sistema, porque al fin y al cabo ningún político se va a negar a que se proteja a toda la población. El problema va a surgir cuando se diga de dónde van a aparecer todo el dinero necesario para proteger a todos los dominicanos y dominicanas. Ok, don Arismendi, algo muy importante en todo esto, el papel que como bien usted ha dicho jugó la comunicación, la difusión en ese momento de esa interesante pieza que, que todos los dominicanos anhelaban en ese momento y de la manera que ha llegado. Arizmendi, ahora yendo un poquito a la actualidad, ¿entiende usted que valió la pena todo ese esfuerzo que usted hizo y don Mario Rivadulla en favor de esa importante pieza? Claro que sí. Eh, vale la pena y eso lo conversamos don Mario y yo en múltiples programas. Yo tuve el privilegio de, de haber sido invitado, como tú sabes, como 10 o 12 ocasiones, sobre todo en los últimos en los últimos años, a su programa. Y siempre coincidíamos en que eso fue un paso de avance. Desde luego, Robert, como todo en la República Dominicana, ninguna ley, tú sabes, que se cumple al pie de la letra. Sí. Tú sabes que siempre hay grupos de presión privilegiados que no quieren que toda la población se beneficie de algo y que siempre ponen trabas, dificultades, <risa> etcétera. Don Mario siempre fue un abanderado de que la ley de seguridad social se aplicara como fue aprobada. Por eso siempre defendió la atención primaria, siempre defendió la necesidad de tener un plan básico de salud que privilegiara la salud y no solo la enfermedad. Por eso siempre estuvo de acuerdo en que se incorporaran a los trabajadores independientes, a los taxistas, a, la, a los vendedores de mercado, a los buhoneros, a los motoconchistas, eh, a, a mucha gente que trabaja y se gana la vida por cuenta propia. O sea, un concepto bien amplio. Precisamente en los últimos 10 años fue donde yo conocí más directamente a don Mario porque ahí fue donde comencé a darme cuenta que él apoyaba la solución de los problemas que ya presentaba la Ley de Seguridad Social por la resistencia de algunos grupos de que no se aplicara como fue concebida. Porque es bueno que tú sepas, Robert, y eso lo conversé yo en privado y en algunos momentos en su programa con Don Mario, que en realidad si tú pasas un balance, sobre todo él, que ya tenía edad y venía con mucha experiencia internacional y era una persona muy letrada, si tú analizas eh, el tema de la salud de la República Dominicana es muy poco lo que hemos avanzado en materia de cambios sociales como para que la población se sienta satisfecha por los servicios recibidos tan particularmente por los servicios públicos y por el, y por el, el, el y en parte por los servicios privados no porque sean de mala calidad sino porque son muy costosos sí. por ejemplo, don Mario y yo hablábamos mucho eh, yo le comentaba a él de mi experiencia en América Latina, trabajando como asesor internacional en seguridad social y particularmente en Centroamérica. Y yo le decía que en ninguno de esos países la medicina privada era predominante como lo es aquí en la República Dominicana. Uh -huh. Al extremo, Robert, de que por ejemplo tú dices hospital y eso significa público y malo sí. en el lenguaje popular. Y tú dices clínica, y eso significa privado y aparentemente bueno. Sin sí. embargo, tú vas a Centroamérica, a Costa Rica, a Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, lo que sea, y un hospital es cualquier cosa y una clínica es cualquier cosa. De modo que, y yo le decía a don Mario, y él mismo me decía: así mismo ocurre en la parte de educación. Usted habla de colegio y está hablando de algo bueno y privado, y usted habla uh -huh. de escuela y está hablando de algo malo y público. O sea que coincidíamos mucho por la visión internacional que él tenía y la que ya yo traía por mi formación, en uh -huh. el sentido de que había que hacer un esfuerzo nacional para mejorar la calidad de los servicios públicos, para que la población no se sintiera avergonzada eh, maltratada cuando va a solicitar un servicio de educación o de salud en la República Dominicana. Eso es así. Don Arizmendi, voy a pedir su permiso para hacer una pequeña pausa para retornar, seguir nosotros pasando un balance a lo que ha sido la vida y la trayectoria de don Mario Rivadulla de manera muy especial con usted, que fue un amigo muy cercano a él. Venimos en un momento. Amigos, retornamos por aquí. Interesante conversación, pasando un balance a la vida de don Mario Rivadulla con el distinguido amigo don Arizmendi Díaz Santana. Don Arizmendi, hemos visto cómo don Mario se vinculó a usted con esos temas de la seguridad social y demás. Y como bien usted ha estado detallando, haciendo importantes aportes de manera intelectual, pero también con el deseo de que toda la población pueda recibir la cobertura de este sistema de seguridad social. Don Arizmendi, quisiéramos ver desde su óptica ahora, no la incidencia que don Mario pudo tener en los temas de la seguridad social, sino para usted, ¿cómo pudo don Mario incidir, tal vez, en su momento, en decisiones políticas trascendentales o en decisiones gubernamentales con lo que era el ejercicio periodístico que él llevaba a cabo? ¿Usted con recuerda alguna de esas o tiene alguna anécdota vivida con don Mario en esos temas? Bueno, no, no directamente, porque, como te dije... Eh, quizás mi hermano Juan Bolívar puede hablar ampliamente en ese sentido, pero eh, las relaciones mías con Don Mario fueron eh, bastante íntimas, eh, pero sobre todo en los aspectos sociales, no necesariamente en los aspectos de las coyunturas nacionales. Uh -huh. eh, déjame decirte que Don Mario era muy consciente de la realidad socioeconómica del país, porque era un un conocedor de la realidad eh, vivía en el medio tenía excelentes relaciones con todos los sectores y por esa razón conocía y fuera de cámara como dicen ustedes me decía cosas realmente importantes impactantes que luego la matizaba con la cortesía y la diplomacia que él le caracterizaba a la hora de hablar en público pero la verdad es que cuando tú desnudas tanto la parte de salud como la parte de pensiones en la República Dominicana, tú te das cuenta que hay mucha tela por donde cortar. O sea que desde ese punto, desde ese punto y desde esa óptica es que yo te puedo hablar más íntimamente y con más propiedad de don Mario, que creo que es más que suficiente para que los amigos que nos escuchan puedan apreciar el verdadero aporte que él hizo directamente como comunicador y a través de mí y de otras personas como consejero, vamos a decir así. Yo tengo que señalar, me imagino que ya tú le has dedicado algún programa o se lo va a dedicar al apoyo que él le dio, no solo a mí en la seguridad social, sino a la vida, a la sí, Dirección sí. de Información y Defensa de a los Afiliados, porque a veces él me llamaba y me pedía que fuera, y yo le decía, por ejemplo, yo puedo el jueves, y me decía, no, los jueves están dedicados a la vida, tengo entendido que eso era así siempre, de modo que eso da una idea de la dimensión que él tenía. A él no le bastaba con hablar conmigo, con aconsejarme, sí. con abrirme las puertas de su corazón, de su pensamiento y de su programa, sino que lo hizo con la vida y con otras instituciones de la seguridad social. Muy bien, don Arizmendi, visto esto que usted acaba de explicar, esa relación de amistad, ese ser humano Quisiéramos por lo menos cuál fue su opinión o su experiencia del ser humano de Mario Rivadulla, el ser humano, no el periodista, sino el ser humano. ¿Cuál es su bueno, experiencia en ese sentido? Bueno, la experiencia fue altamente positiva porque déjame decirte que nosotros desarrollamos una química increíble, porque don Mario es una persona con una visión muy profunda, pero al mismo tiempo con una delicadeza en el trato y con un manejo, eh, digamos casi diplomático en algunos casos sin dejar de ser puntual y específico en las cosas, sí. que en realidad me despertó mucha confianza. Yo aprendí mucho, porque uno un poco más joven y más fogoso, y yo sí. más íntimamente ligado a la seguridad social, a veces uno es más crudo, más directo y más agresivo. Y yo me daba cuenta que Mario llegaba más o menos a los mismos puntos que, que yo, pero lo hacía con un poco más de, de, de apertura, de, de condescendencia. Y eso, lo que he aprendido en los últimos años en ese sentido, se lo debo a él. De, y además de eso, llegamos a hablar de su familia, de mi familia, de mis hijos en, en, en Canadá, de, de todas las situaciones que él ha, ha vivido en la República Dominicana, de las satisfacciones, de lo agradecido que estaba del país porque el país lo acogió a él como un hijo y, y nunca lo discriminó de ninguna manera. Eso me lo dijo él muchas veces y por esa razón eh, él se sentía tan ligado a, a nuestro país, a nuestro quehacer, que hablaba como un verdadero dominicano como lo que era en realidad. Eh, don Arismendi, eso que usted ha dicho, eso lo han manifestado en diferentes ocasiones, muchas personas. Pero hay algo que me gustaría escuchar su opinión en ese sentido. Me dicen algunos amigos de Don Mario, ese trato igualitario para todo el mundo, que no tenía distinción ni diferencia de persona ¿Pudo usted percibir eso en Don Mario si en algún momento usted lo vio contratando con dolor, resentimiento, alguna persona por posiciones o ideales diferentes? No, de ninguna manera. Esa es una de las grandes virtudes. Eh, por la cual debemos recordar a don Mario y que debemos nosotros imitar y mejorar cada uno de nosotros. Porque don Mario nunca me preguntó a mí de, si yo era de algún partido político, si yo tenía algún tipo de creencia, ni mucho menos. Él la conocía porque yo escribo y él recibía sí. mis escritos semanales. Yo tampoco le pregunté a él de, de, de sus inclinaciones, ni mucho menos, porque para nosotros bastaba esa identificación clara en la necesidad de llevar hasta sus últimas consecuencias el desarrollo del sistema dominicano de seguridad social, como para sentirnos con mutuo respeto profesional y ayudando de una manera en el mismo sentido eh, a que se pudieran aportar ideas progresistas para mejorar la protección social de los dominicanos. Eh, tú tampoco nunca lo vi ni escribir ni referirse en términos privados en las conversaciones que sostuvimos en forma despectiva con nadie. Eso no quiere decir que estuviera totalmente de acuerdo con todo el mundo, ni mucho menos, pero que sí. sabía manejar las relaciones. Yo puedo decir que don Mario era una persona, yo diría que en cierto modo candidata a ser un buen diplomático. Eh, hacer un buen relación, bueno, el relacionista público tiene en gran medida ese tipo de características que plantea las cosas, pero lo plantea con tal elegancia, con cierta flexibilidad y con mucho respeto, de tal manera que ese, esa mala noticia o esa información o esa disidencia termina siendo de una forma u otra aceptada por el interlocutor correspondiente. Muy bien, don Arizmendi, quiero venir un poquito más a la actualidad porque viendo toda esa trayectoria y ese trabajo que le ha costado, poder lograr que tengamos la seguridad social con que contamos, pero sabemos que ya nuestra seguridad social, como bien usted ha explicado, hay algunas debilidades que hay que fortalecer y cosas que pudiéramos mejorar. Como usted me dice en reiteradas ocasiones, una seguridad social para todos, que es lo que queremos, Usted habló de lo que es la atención primaria y demás. Si pudiéramos hacer un resumen de todo eso, ¿Entiende usted que hoy en día nuestra sociedad ya tiene la suficiente madurez para llevar a cabo una modificación de esa Ley de Seguridad Social, don Arizmendi? Bueno, no, lamentablemente no, pero eh, de todas maneras se hace camino al andar, como dicen. Mira, una de las, uno de los grandes problemas que tiene este proceso actual es el hecho de que la inmensa mayoría de la población carece de suficiente información veraz e inform eh, y, y orientación oportuna para tener conocimiento de, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde debemos ir en materia de seguridad social. Es bueno uh -huh. que tú sepas, Robert, que en este momento hay más o menos 3 millones de dominicanos y dominicanas que ya tienen capacidad para votar y para incidir en los problemas nacionales, que no conocieron el sistema eh, abusivo, excluyente, eh, politizado y burocratizado del Seguro Social, y que por lo tanto en este momento no tienen suficientes elementos de juicio como para comparar cuánto hemos avanzado en la República Dominicana a pesar de los problemas y de los obstáculos que ha tenido la Ley de Seguridad Social. De modo que, en ese sentido, eh, esa es una limitante. Otra limitante, y esta es muy importante también, Robert, es que sí. el país se ha abocado a una revisión integral de la Ley de Seguridad Social sin que ni el Consejo Nacional de la Seguridad Social ni la CISARRIL, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, ni mucho menos la Superintendencia de Pensiones, hayan hecho una evaluación, un diagnóstico objetivo de los avances de la ley, de las limitaciones, de los obstáculos y de las dificultades que ha habido para su implementación total. De modo que tenemos esos dos riesgos. Uno, por un lado, la falta de información de la población y por otro lado, un análisis objetivo para poder ten, tomar como referencia qué hay de bueno que debemos reforzar en la ley, qué hay regular que debemos mejorar y qué hay de malo que tenemos que eliminar. Esas son limitaciones uh -huh. que me permiten decirte a ti que no es, están dadas las mejores condiciones, a pesar de que no se quiero que se interprete, de que estoy planteando que se posponga este esfuerzo. Por eso te dije que hay que hacer camino al andar. Ojalá que ahora, con la decisión del presidente Luis Abinader de enviar al Consejo Económico y Social la discusión de la Ley de Seguridad Social junto con la discusión del Código de Trabajo, de trabajo eh, esos organismos uh, uh, gubernamentales que tienen más recursos hagan un esfuerzo de comunicación colectiva para que la población se informe mejor y se empodere más de los verdaderos problemas, soluciones que requiere la Ley de Seguridad Social, porque de lo contrario podemos ser víctimas de grupos minoritarios que lo que quieren es seguir distorsionando la Ley de Seguridad Social. Don Arizmendi, usted como siempre bien puntual en esos temas, don Arizmendi, hay otra cosa que también ha llamado poderosamente a la atención, la información reiterativa en diferentes medios de comunicación, del llamado pago de abono que deben hacer los usuarios que vayan a cualquier centro médico privado a recibir atenciones, sea por emergencia o por la vía que sea. Esto está contemplado en la ley y es correcto, esto don Arizmendi. Eso es totalmente abusivo, eh, inhumano, porque... Eh, la, la ley no permite eso. ¿Para qué tú pagas un seguro? Es para tú tener acceso sin tener que tener el bolsillo lleno de dinero, o la chequera, o la tarjeta de crédito disponible para poder tener acceso a un servicio. Esa es una responsabilidad que tiene la administradora de las administradoras de riesgo de salud de autorizar. Pero el problema no están en las ARS, en este caso que tú estás señalando. El problema está en las PCS, en las clínicas. Porque fíjate una cosa, desgraciadamente en, todavía perdura en la ley de en, en el sistema de seguridad social dominicano, una serie de copagos que la ley no previó. Eso fue un tema que siempre hablamos con mucha claridad con Don Mario y que siempre estuvo totalmente de acuerdo conmigo. O sea, la ley no previó que, por ejemplo, para tú internarte, a hacer una operación o para tu esposa eh, eh, pa, hacer un alumbramiento, tú tengas que aportar un 20% o un 15% de copago. Eso no lo previó la ley, pero existe, desgraciadamente. Ahora, lo que es ilegal doblemente e inhumano es que la clínica le exija previamente a cualquier persona que vaya con un carnet y que haya sido autorizado a internarse, por ejemplo, o hacerse un estudio complejo por la ARS correspondiente, le exija de antemano el pago de ese 20% o de ese 15%, porque eso es abusivo. <coughs> Perdón. Y como dijimos al principio, Robert, el problema es que aquí las leyes no se cumplen porque si aquí hubiese una verdadera autoridad, si estuviésemos real, realmente interesados en cumplir la ley, a esa gente se le sometería a la justicia y se le haría una, una sanción ejemplar, porque eso está contra la ley y contra la humanidad. Nadie tiene derecho aquí a hacer justicia por sí mismo. Supongamos que uno que otro paciente no tengan el 20% correspondiente en algunos casos. ¿Tú sabes lo que hace en Estados Unidos? Que se le hace firmar un pagaré, y ese pagaré tiene fuerza legal, pero sí. no se puede retener al muerto, no se puede retener al paciente, ni se puede eh, excluir el, el ingreso de esa persona por el hecho de que no tenga en ese momento en el bolsillo un, un, un cálculo determinado de lo que se puede hacer el copago. De modo que esas son de las cosas que en este momento que se está revisando la ley, quizás haya que poner algún artículo explicando mucho más claramente que eso es una violación y poniendo una sanción específica para ese tipo de práctica. Y eso, para concluir, Arismel, no quiero y... ser negativo, eso no quiere decir que se va a cumplir, porque la ley dice muchas cosas y penaliza muchas inconductas que sin embargo no se penalizan en, en la práctica en nuestro país, por eso es que tú ves que hay un alto grado de insatisfacción de la gente y yo quiero reiterarte en este programa que se lo dije muchas veces a don Mario cuando a, a, asistí al mismo que en materia de salud los problemas fundamentales que tiene la población que son muchos y son reales no provienen de la ley misma sino de la aplicación eso que tú estás diciendo, que es un rompecabezas para miles de personas, eso no está por ninguna parte en la, en la ley. Bueno, si tú lees las declaraciones de los médicos y de las clínicas, ellos mismos reconocen que eso no, no es legal. Imagínate tú, si tú tomas una medida y tú reconoces que no es legal y no pasa nada sí. en este país. ¿Quién paga las consecuencias de eso? El pobre infeliz eh, afiliado que no tiene... Con qué pagar un abogado y que no tiene suficiente información y que está agobiado por un problema familiar y que tiene que hacer una locura por ahí para llevar y cumplir con ese requisito ilegal antes de entrar al paciente. Es posible que un paciente de dos se muera en una sala de espera esperando que venga alguien y le ayude a depositar un dinero para que le den entrada. ¿Cómo es posible que la salud se maneje de esa manera? Mario Rivadulla, con usted. ¿Y qué manera nosotros de recordarlo tratando esos interesantes temas de la seguridad social? Y como bien usted lo ha explicado, poder ver los resultados que tenemos hoy de una pasada ley del Seguro Social a con lo que contamos en el día de hoy, valió la pena todo el esfuerzo hecho por don Mari y usted que fue su amigo en vida. Muchísimas Así gracias, mismo. don arizmendi Así mismo. Déjame decirte que... Eh, en, en reconocimiento a Don Mario, yo estoy terminando un libro sobre el tema de las administradoras de riesgo de salud, el derecho a salud, etcétera, que pensaba cuando llegara su momento entregárselo personalmente a Don Mario. Ahora no lo voy a hacer, pero por lo menos hago el compromiso contigo de avisarte cuando esté listo para que si tú lo consideras de lugar, hagamos una, un programa relativo a ese tema en conmemoración del respeto que me mereció siempre en vida y que me merece ahora como ejemplo don Mario Rivadulla. Así será don Arizmendi, hago el compromiso público de nosotros hacer esa, esa producción especial desde aquí, desde Teledebate, porque tenemos el compromiso de mantener vivo ese legado y ese ejemplo de don Mario Rivadulla. Muchas gracias. Buenas tardes. Así será, nosotros hacemos una pequeña pausa, retornamos de inmediato con toda la audiencia.